Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro de participación juvenil. Y bueno, muchísimas gracias a EAPN por, por promover el encuentro, por invitarnos un, un año más. Bueno, pues es una iniciativa que trata también de hacer implicar a mozas y mozos en tareas y incidencia política. Así que este año quisimos eh, ampliarlo, pero quisimos ampliarlo también una cosa que tenemos en EAPN, que es lo que llamamos causa común, y es un error que hay en acción social, eh, normalmente crees que cada uno tiene que ir a su aparatela, pues los de discapacidad con discapacidad, menores con menores, eh, personas sin hogar con personas sin hogar y algo que tratamos de expresar en hoy, no todos los días, con esto. que ya estamos. La pobreza y la exclusión son las mismas, independientemente de la persona que asuma. Que la primera medida es la concienciación, es la visibilización de situaciones de enfogarismo porque consideramos que ni hay datos suficientes ni se da a conocer realmente la realidad de estas personas. La segunda medida es una persona trabajadora social de referencia no ente local, para que estas personas, ahora de que quieran tener información precisa, saiban a dónde dirigirse. Culpabilizaron mucho eh, a esta etnia cuando este grupo y pusieron en riesgo a millones de personas eh, con ataques y también hubo, esto promovió eh, diferencias sociosanitarias. Ahora, para detectar estas necesidades, básicamente lo que hicimos pues, eh, fue buscar un poco entrevistas sobre aquellas cosas que les preocupaban a los integrantes de esta comunidad. Decir algunas propuestas de incidencia social y política. Primero, sería fomentar a las personas de profesionales del ámbito social en materia de prostitución, trata y pornografía desde un enfoque interseccionalista y de género. Todas estas medidas son posibles mediante la potenciación de recursos ya existentes en rural, para así dotar de mayor atractivo tanto para que la gente moza no emigre como para atraer nuevos y e nuevas habitantes. Rematamos como comenzamos: o hacer rural una alternativa de vida para calcar a persona solo depende de la voluntad política.